Bienvenidos amigos de LDP Magazine, como siempre, como el último jueves de cada mes el, el mundo viñeta, más allá del manga y los superhéroes, se toma esta sección para que hablemos no solo del cómic nacional, sino también internacional. Queremos saludar a nuestro amigo Gonzalo que está en los micrófonos detrás de cámara. ¿Cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Primera vez que los Radio Controlo y un... Honor para mí estar acá con LDP Magazine. Gracias Gonzalo, por sí, X. sí, sí. Ahora se siente el sonido de, sor, de ese rucho para Fakir hacia la, a la distancia. Oh. <ríe> Saludos a Fakir. Bueno amigos, hoy día estamos con un día muy complicado. Eh, aparte que es a fin de mes, es Halloween. Eh, por eso tengo dos, dos criaturas aquí a mis lados. <ríe> Así que eh, estamos con algunos problemitas con, con el panel. Terra eh, está cuidando a su abuela, esperemos que esté bien, que se mejore. Y la otra que está muy enfermita es eh, nuestra Josie Alburquerque, que también está con una fiebre galopante. Así que ahí esperemos que salga adelante. Y el resto, si en algún lado de Santiago, que está muy difícil movilizarse. Así que sin más preámbulos, presentemos a nuestro amigo de tantos años, Héctor Londoño. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes eh, para ti, Roberto. Eh, los muchachos, los contertulios, eh, muy bien. Qué a bueno. pesar de, de, de la contingencia. Sí, aparte de la contingencia. Y aquí tenemos a nuestro amigo Alexander. ¿Cómo estás, Alexander Rodríguez Roes? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. ¿Un poquito de nervio? ¿Mm? Uh, sí. Ya, de a poquito se va a ir pa, pasando los nervios. Eh, antes de, de empezar, chicos, eh, hoy día eh, nos, eh, nos enteramos que la Biblioteca de Providencia, la, el parque... Café, café literario, café literario, café literario de... que está en Paquedano eh, fue saqueado. saqueado algunos dicen que fue saqueado otros dicen que no, que simplemente fueron los vecinos que se llevaron los libros, porque sí atentaron a, en el local, prendieron fuego lo rayaron, destrozaron muebles, pero todo eso se fue para... ¿cuál se llama? gracias a los, a los vecinos se salvó mucho de eso eh, así que uno un, unas felicitaciones a ellos, verdaderos héroes, tratando de salvar la cultura, eh, fuente de trabajo para muchos de nosotros que hemos trabajado ahí, haciendo actividades y otros lados, así que vamos a estar en los próximos eh, meses sin hacer actividades, todos los conversatorios que teníamos programados para las bibliotecas se van a suspender por el minuto, hasta que finalmente vuelva todo a la calma. Esperemos que vuelva a la calma porque necesitamos eh, seguir adelante y las bibliotecas son necesarias. La cultura es fundamental para toda la gente que queramos crecer y avanzar. No sé qué les pareció esto a ti, Héctor. Eh, a ver, eh, para mí es penoso. Es penoso ver la situación de que al final es como una horda de gente sin control, pareciera que no tuvieran control pero lo que yo he visto por el sector donde vivo siempre hay alguien en el grupo un grupo de gente que eh, dirige dirige eh, esta reja para allá cabros, esta otra para allá eh, un poco más para acá eh, yo lo vi ya. personalmente. si sí, tú Entonces, en pleno centro, así que no... Sí, está en pleno el hemicentro, así que está, está... ahumado el cabrón, así que no se te Parece que <risa> sí, no. Así que <risa> está <risa> sí. ¿Y a ti qué te pareció, Alexander? Eh, en base a lo que dice él, bueno, siempre hay un líder de clan en, sí. en todos estos movimientos. No digo que esté organizado ni nada, pero siempre hay alguien eh, más dispuesto que el resto, y el resto mm. lo sigue. Eh, yo admiro mucho el comportamiento humano, aunque sean de repente actos un poco violentos. Uh -huh. Pero uno que le gusta los libros, uno que ha compartido en ese lugar, uno que ha estado presente en eventos en ese lugar, igual lo lamenta. Eh, ¿Por qué? Porque igual se pierde un poco el foco, o sea, se está alegando por educación, por ejemplo, sí, entre tantas sí, cosas de las que se pide. Entonces no podemos destruir la educación. Ese es un centro que está... Se apto, contrapone. Claro, que está apto... Eh, para el público y es libre claro. la gente está cobrando por nada no, simplemente nada, no. uno es libre. puede juntar allá uno puede estudiar allá uno puede hacer reuniones uno puede hacer lanzamientos eh, se han hecho presentaciones literarias no sé cuántas se han hecho en el año entonces es lamentable que se pierda el foco de de lo que se está exigiendo. Sí, pues. eh, es lo que lo que pienso al respecto. Sí, eh. como les digo, chicos, va a estar de un mes o dos meses en todos los centros, todos las todos los cafés literarios van a estar cerrados del sector de de providencia hasta que lo puedan remodelar y y hacer todo un catastro de todas las cosas que tienen. Pero bueno. No nos demoremos más chicos. Y recuerden que ya está LDP 75 en el aire. Que es un especial Halloween de zombies. Dedicado cuando se llama a estas criaturas de la noche. A estos caminantes. Así que ustedes ya los pueden ver. Que ya está en www.ldpmagazine.cl. Ahí tienen una pequeña reseña. De lo que estamos viendo. De lo que hemos sacado en este número. Que también fue bastante apretado. Porque por lo general estamos arriba de las 80 páginas y ahora salimos casi con raspando con 60 páginas que también ha estado muy difícil que toda la gente que está co colaborando con nosotros esté como enfocado en, en esto pero eh, salimos igual adelante P porque tenemos que cumplir y tenemos muchos lectores en el extranjero entonces no, no nos podemos dejar votados tampoco, así que eso, así que ya está chicos www.ldpmazing.cl encuentran el número 75 de LDP dedicado a este especial Halloween de Zombies ¿qué te ha parecido a ti LDP? ¿no lo ubicas? Eh, en realidad no lo ubicaba ¿ya? ¿ya? Eh. Supe de LDP. Bueno, sabía que yo sí trabajaba en una radio, pero uh -huh. más allá de eso no, no, no tenía más noción de lo que hacían. Hasta que vinieron los chicos de Rodrigo el Sicario. Ya. Yeah. De ahí ya los conocí. Y ahí estaba viendo algunos programas y, y sí, me ha gustado. Entonces son siete años ya que llevamos. Vamos yeah. para los ocho ahora en, en diciembre. Bueno, sí yo que... los vengo conociendo recién. Sí, qué bueno. Es curioso porque mucha gente acá en Chile nos dice lo mismo: eh, que no nos ubican. Que nosotros nos salimos más extranjero. No lees más en, en Argentina, Ecuador, eh, México, Estados Unidos, Australia e Inglaterra Una cosa muy... No han llegado de allá gente que dice No, yo los leo De allá Entonces no nos queda claro si son chilenos O gente de habla hispana Porque la revista sale en español Entonces, bueno, son cosas que, que pasan sí, Ya, entonces vamos con, con lo tuyo, Rodrigo eh, digo, Alexander Rodrigo Roez. ¿Cómo te Ruiz. prefieres, Alexander o Rodrigo? ¿Cómo se Ruiz. Ruiz. Ruiz. <ríe> ya. Eh, Oye, vamos pensando que nosotros ya tenemos una apuesta en el SDP porque es editorial titular CK. Entonces nosotros, CK, eh, nosotros automáticamente, no sé si te pasó a ti Héctor el, inmediatamente era como seca es Clark Kent o, o Calvin Klein entonces, sí, no, o DK también me dijo. o DK, el, K, K. claro entonces, eh, ¿qué significa la sigla DK? Eh, CK aparte seca. por un, un equipo de tres amigos me incluyo Joao eh, y yo teníamos un personaje que es Corvo uh -huh. Y tenemos otro eh, socio, en este caso, que es Franco, que tiene un personaje llamado Celestina. Ya. Yeah. Entonces la editorial se llamó Editorial CK por Celestina y Corvo. Ya. Yeah. A la fecha no hemos podido sacar Celestina, se nos han caído los dibujantes. Ahora ya está avanzando. Ya, yeah, ¿por qué no se conocía la historia así? Yeah, yeah. Entonces esperamos tener Celestina, no sé, finales de este año o principios del otro año, por el avance que he visto del cómic. Perfecto. Y ahí entonces, ya vamos a poder presentar CK y que la gente diga, ah, ya, ahora entiendo por qué cae Alguien también me había dicho que seca pertenecía como a un segmento de un lugar X de un, dentro de una población de Santiago que por ahí lo habían tomado, dije yo, eh", que como, ¿qué es eso? ¿de dónde sacaron eso? Una conclusión muy rara, yo, eh, es eso, que yo, ¿qué es eso, Elginio? No, no sí. ahí, ahí no entendí, pero Nosotros con, menos con yo somos de La Pintana, ya, de la Comuna de La Pintana. Ya. Y Marcelo Franco es de Arrancagua yeah. ¿ya? Pero hasta ahora Con el equipo que estamos trabajando En realidad son de varios lugares San Antonio, Arica uh -huh. eh, Y Santiago en general tenemos varios ilustradores entonces. ¿Tú crees que las redes ayudan a esto? Eh, yo creo que sí Sí, Porque cuando se llama Nosotros también tenemos mucha gente Que escribe con nosotros Que son escritores de Argentina Hemos tenido de Uruguay eh, México también y de otras partes, que inclusive ahora que estamos haciendo un llamado, hacemos o sea, un llamado a toda la gente que quieran colaborar con nosotros a partir del 2020. Y nos están llegando a colaborar más de afuera que de, de acá. Entonces por eso te decía, es como más sí. cómodo hoy en día a través de las eh, redes sociales. Cosa que antes me, era imposible. Me, ha, me han contactado de Argentina que quieren trabajar conmigo. Entonces. No me lo esperaba, pero. Pero igual, igual es bueno saber que nos estamos haciendo conocidos por el trabajo que estamos haciendo. Mm -hmm. Oye, ¿cuándo comienzan ustedes con, con esto? ¿Qué año? Eh, 2017. Ya. Yeah. En, en abril del 2017 empezamos a escribir guiones. Ya. Yeah. Eh, no éramos del mundo editorial, no, no teníamos noción de crear una editorial. Eh, y tampoco éramos del mundo del cómic. Eh, no éramos conocidos, éramos compradores de cómics. ¿no? Ya. Yeah. Y nosotros queríamos crear un cómic. Al momento en que nos vimos la necesidad de presentar el cómic a una editorial Vimos que no nos convenía en realidad presentar un cómic a una editorial yeah. Una porque nosotros no somos dibujantes mm -hmm. Entonces encargar el dibujo era muy caro yeah. A las ganancias que podíamos tener en realidad no, eh, lo, lo hubiésemos hecho solo por placer Entonces, claro, muchas cosas las hemos hecho solo por placer Pero, pero nos jugaban muchos factores en contra eh, y entre. Yo soy estudiante de Derecho. Yeah. ya Franco también es estudiante de Derecho. Eh, ya hemos tenido que constituir otras sociedades a lo largo de la práctica que uh -huh. tuvimos eh, dentro de la universidad. Yeah. Y dijimos, pucha, creemos una editorial nosotros mismos nomás. Po. Y ahí empezó el proceso de crear una editorial ya 2018. Perfecto. Eh, no quisimos partir enseguida porque queríamos tener un proyecto a corto, mediano y largo plazo cosa que al momento de iniciar con una editorial ya no tuviésemos esas lagunas que, que a veces pasan porque estamos empezando recién. Entonces, eh, jurídicamente la editorial se constituye en diciembre del de, año pasado uh -huh. y por lo tanto este ha sido nuestro primer año eh, mostrándonos al, a la sociedad lo, el producto que estamos sacando. Perfecto, perfecto. Eh, ¿Alguna pregunta de repente, Héctor? Mm -hmm. No, hasta el momento no. Hasta el momento no, <risa> no. estamos claros. Sí. Estamos claros, ya, perfecto. Ya Oye, ya, para, para llevar tan poquito tiempo, yo he visto que están sacando mucho material. Sí. Eh, Se lo están jugando. Ya hemos sacado aproximadamente un cómic mensual. Ya. ¿Y cómo, cómo es la respuesta? Eh, a la gente le ha gustado. Ya. Eh, yo reconozco que no somos conocidos. Uh -huh. ¿Ya? Que nos conozca un. Un grupo dentro del, del mundo del cómic. Ya. Yeah. Han sido buenas críticas. Uh -huh. Pero... No estamos vendiendo mil números. Y no es imposible no, hoy en día. Yo soy aterrizado al respecto. Uh -huh. eh, algunos ilustradores... No esperan que en realidad no se venden mil números. Ya. Yeah. Entonces... Yo les digo, no, no estamos vendiendo mil números. Pero queremos llegar a eso. Y de alguna manera... Eh, eh, no sé, no nos no hemos querido detener nomás. Sacamos un producto, sacamos otro. Eh, no depende las ganancias de un cómic para sacar otro cómic. Entonces, hasta ahora hemos podido trabajar así. Perfecto. Sí, porque las lucas son las que cuestan para sacar sí, todo esto. Sacar un cómic es caro. Es caro, el... yo lo sé que es caro. Eh, y juntar, por último, peso a peso con las ventas. Por último salvar la impresión eso también es, se llama? es, tit es titánico Lo sí, no sabemos por experiencia sí. propia Así que <risa> no, y, de sí. y después tratar de volver a, a juntar para el próximo número y que te crean el resto sí. de la gente de tu equipo que la cosa va a funcionar claro de que, de que vamos a continuar entonces ha sido una, una apuesta que, que por lo menos nos ha creído hasta ahora la gente que ha querido trabajar con nosotros uh -huh. porque como dije partimos tres Ahora somos como 12 personas trabajando dentro de la editorial. Yeah. Y, y ellos saben de que yo les voy a sacar el producto. Yo se lo voy a publicar en, en tal fecha y en esa fecha el producto va a salir. Ya, yeah, perfecto. Entonces, y es lo bueno porque así el público sabe en qué fecha van a tener el cómic. Entonces, sobre todo cuando no son cómics autoconclusivos y hay que esperar un siguiente número, mm -hmm. eh, se, se puede. Qué bueno. Qué, qué Cuéntanos un poquito cómo nace Corvo, que Corvo ese que es esta creación tuya. Eh, no solo mía. No, en, eh, en conjunto. Sí. Sí. También te, tenemos Dead de Corvo también, que son los dos. Eh, Dead Corvo en realidad es Corvo, pero con aventuras más violentas. Ah, ya, nombre. perfecto. ¿Ya? Ya, pero es el mismo personaje en el mismo universo, pero separamos eh, los cómics porque Corvo es un cómic de superhéroes. Ya. Death fue en realidad es un cómic más adulto Entonces quisimos hacer esa separación de, Del contenido que tiene cada uno Ya, ¿Cómo nacen? Eh, ¿Cómo? Como dije, nosotros quisimos ser guionistas yeah. sin, sin serlo uh -huh. ¿yeah? eh, Yo había escrito cosas Pero pero nunca un guión de cómic yeah. Y cuando quisimos hacer un cómic eh, Habíamos empezado con la idea de crear Un, un cómic tributo a Batman Ya. Yeah. Entonces habíamos hecho un guión sobre que Batman venía a Chile, en realidad. Uh -huh. Y Vázquez, que es Corvo ahora, uh -huh. era el villano. Yeah. ya eh, Vázquez junto a su, su amigo, que es el jefe, nunca le pusimos el nombre, dicen, vamos a acabar con la corrupción en el país. Y cómo lo hacen, en realidad generan un caos muy parecido a lo que está pasando ahora. Yeah. Me lo han dicho, oye, tú comí uh -huh. se parece a lo que está pasando. Yeah. Porque acabar con la corrupción para ellos era acabar directamente con los corruptos. Yeah. ya Y... Eh, de alguna manera crean un, un estado ideal después de eso. Eh, surge otro presidente que en nuestro universo es Farcas. Ya. Yeah. Yeah. Y Vázquez está preso. Ya. Yeah. Entonces Corvo parte con Vázquez preso. Y Farcas entiende de que en realidad eh, Vázquez es un idealista. Y le dice: mm. Yo te libero con una sola condición. Yo te libero si tú te conviertes en un superhéroe. Ya. Yeah. Él acepta, eh, lo indultan. Y ahí por fin Vázquez conoce la libertad. Yeah. Entonces, si bien Vázquez Vázquez es un ex militar, pero siempre ha sido un metalero. Y ahora sentirse libre después de todos los deberes que ha tenido que cumplir, eh, más allá de ser un superhéroe, trata de disfrutar la vida. Entonces, lo, los golpes que se vienen siempre le van a llegar de sorpresa. Bueno, vaya. Eh, eso es Corvo Arganza. Corvo Me yeah. acordar, hay una. Debe ser en los 90 y encontré varios libros eh, latinoamericanos que hablaban sobre cómic eh, en la región y en uno de ellos se nombra una, un relato uh -huh. porque no dice directamente que es un cómic, sino que un relato en que cuenta que eh, cuando se viene el golpe militar en, en Chile, acá en el 73 eh, es orquestado por los norteamericanos yeah. y entre ellos llega Batman Combate móvil incluido. Nunca lo había. Ya, llega Batman, <risa> llega Batman acá, se empieza a pasear por las poblaciones, ve lo que está pasando y todo el cuento, y de repente, como que le hace clic y no se puede convencer que su país está haciendo esto y lo que está pasando acá. Y no le queda otra salida más que suicidarse. <risa> Ese es un relato corto. Lo voy a buscar. Hay que buscarlo. Yo nunca, o sea, no es que no, no, nunca, no me acuerdo en este minuto en el autor, porque yo leí muchos libros sobre historia del cómic y otras cosas y este era una serie de libros yo inclusive tengo uno cubano que habla sobre el cómic y este no me acuerdo de, de qué procedencia y ahí nombra justamente este, este relato de, de cómic eh, no, no es cómic, este relato no, sobre sí, Batman a, sí. acá en en Chile una cosa bastante curiosa eh, oye y él ¿qué significa él? Eh, el, el, ese es el uno el, el uno que está acá Yeah. El 1 le gustó mucho a la gente. ¿eh? Yeah. Eh, el 1 es autoconclusivo. Pero me dijeron: No, haz, haz otro número más. Yeah. Y ahí hicimos el 2 de forma eh, enseguida. Lo, yeah. El 1 sale en marzo. El 2 salió en septiembre. Yeah. ¿ya? Y esperamos tener el 3 pronto, que con eso cierro. Yeah. ¿Yeah? ¿De qué significa? O sea, ¿De qué trata él? Porque me llamó el, la atención. La, la a mí también me llamó la atención yeah. me recordó a los él, alumnos aquí directamente yeah, sí, sí, exacto. Sí. él es un nombre yeah. Yeah. él es el nombre de una deidad cananea en este caso yeah. el nombre de la deidad cananea en realidad fue tomada de los hititas y los urritas que le llamaban a Lalu los hititas y los urritas son en este caso los urritas que pasaron por territorio acadio, uh -huh. recogen estos relatos acadios y estos acadios los recogen de los sumerios yeah. los sumerios le llamaron a Lulim yeah. Y representa como la primera deidad que descendió a la tierra y a yeah. través de, de Él o uh -huh. de Alulim, como le llaman ellos, eh, surgen los demás dioses. Entonces, ese relato de que, de, no sé, de, de Satanás que se quiso sentar en el trono de Dios yeah. y por eso fue expulsado y llevó a la tierra, ese relato pertenece a los sumerios. Y nosotros tratamos de relatarlo en Él. ¿Por qué quise dejarlo con el nombre de él y no Alulim uh -huh. O de Alalu, que Bien. en realidad yo siempre le digo a Alalu cuando hablo Bien. sobre este personaje. Porque tiene referencias al cómic que que la gente lo tiene que leer. Eh, pero es una historia sobre genealogías mesopotámicas que de alguna manera se van relacionando con el mundo del cómic. Sí, a ti te va a interesar esto, por lo que ya, ya vi. Sí, es el, el que más me llama la atención, porque he investigado bastante sobre el tema. Sí. Genial, él genial. sabe bastante. <risas> Ilumínanos un poquito, chiquitito. Eh, bueno, el partido con los acadios, yo he investigado un poco más del, del tema de los sumerios, del de tema de las, tab las tablillas de arcilla. Uh -huh. Ya, sí. Eh, pero eh, no, no, no estoy de acuerdo en muchas cosas que, que hablaba, o sea, que, que dijo Zacarías Sitchin. Ya, ya. Eh, creo que hay otros no, autores. No me, no me basé en Sitchin, me basé yeah. en Samuel Noah Kramer. en Kramer, ok, yeah. okay. Eh, Creo que Kramer es un poco más acertado sí. en, en, en el tema de los sumerios. Pero es un, un tema bastante largo y en, en una hora yo creo que no. no. <risa> <risa> yo creo que da para más. Yo, yo creo que, claro, en el tema, en el caso del cómic te da para mucho, mucho, mucho. Sí. Mucha A, tela de donde Hasta contar. ahora se han hecho reseñas sobre él, me han gustado bastante. Eh, en otros programas ha hablado sobre el cómic de él también lo agradezco bastante lo... pero todos dicen no se puede conversar en un programa eh, el tema da para mucho sí, sí entonces sí. Eh, claro mencionamos a Sitchin eh, mencionamos a Kramer dentro de las creencias que tienen algunos es sobre cuánto tiempo estuvieron los dioses desde su llegada hasta el diluvio ¿ya? independiente de la fuente se sabe de que los sumerios hablan por lo menos la lista real de los sumerios habla de tantos años, miles y miles de miles años. Y miles de años. ¿Ya? Algunos dicen 432 mil años, eh, otros dicen 280 y tantos años. A mí lo que más me llama la atención de, del tema de los sumerios es el tema de las bombas atómicas. <risa> ya, sí. Interesante. Bueno, él relata desde la llegada hasta la aparición de los sumerios, ¿eh? entonces estamos hablando de si uno le cree a Sitchin no le cree a Kramer, eh, son mil años de cómic en 12 páginas, entonces la gente que ve. sabe no un resumen, está, en sí, resumen, sí. Sabe que da para muchos. Te que Héctor, que bueno, dependiendo de tu tiempo también, el día como es feriado pudiste venir, que toquemos este tema más profundo un día. Sí, yo creo que sí. ¿Y tú también sí. vienes y lo sí, discutimos y nos dedicamos directamente? Que... Ya. Podría, te, te tengo. Vamos a traer bastante material. Encantado. Que... Perfecto. Encantado. Ten, Encantado. Tengo libros muy buenos sobre eso. Como para Mi, que gente mira, si lo... no pudiéramos en, se llama, ir en vivo, por último grabamos el programa. Okay. Nos ponemos de acuerdo un día y lo grabamos y lo, lo dejamos parece. archivado. Genial. Me parece. Me parece. Bueno, en resumen, sí. El uno es Mesopotamia. Ya. Cuando me piden hacer un número 2 de él. Eh, como pueden ver la portada, en realidad es el mundo helénico. Los claro. griegos beben mucho de la cultura mesopotámica para crear sus mitos. Entonces el mito de Crono, eh, en realidad, es otro relato más de él. Un poco de mitología comparada a lo que estoy utilizando hoy. Oye, quedamos boquial, ¿qué tengo que decir? Muy, muy interesante. Oiga, a a mí me gusta mucho decir sí. este cómic. Y eh, traten de buscar estos eh, cómics. ¿Dónde los encuentran? En estos momentos lo pueden encontrar en casi todas las comiquerías de Santiago ya. y en algunas regiones, en Narica, en La Serena, uh -huh. en Rancagua, ya. y en Puerto Montt. Son las regiones que en estos momentos estamos distribuyendo. ¿Los precios cuánto están más o menos? Él varía entre 2800, 3000 pesos, lo están vendiendo 2500, lo están vendiendo algunas tiendas. Perfecto. Los ya. demás cómics los pueden encontrar por 5000 pesos. Ya, ya saben, chicos, porque está muy interesante el tema. Entonces, vamos. Entonces, nos queda ahora el éxodo a Vizal. Esperaba de venir con Matías, pero. Uh -huh. No pudo. No, no pudo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Eh, Matías tiene un universo aparte dentro de CK. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Le respetaba su universo. De hecho, eh, Matías usa un logo distinto a editorial. Uh -huh. Que es el logo que pueden ver allá abajo. Yeah. No usa el logo que está acá. Uh -huh. que tiene de CK, los, yeah. los demás cómics. Ese es el logo de la editorial oficial. Ya. Yeah. Yeah. Y este pertenece a un universo compartido que estamos haciendo con con la gente con la que estamos trabajando okay. de hecho Rodrigo el Sicario en algún momento como les dijeron uh -huh. se va a cruzar con Corvo Entonces, Perfecto. Eh, el universo de Matías se llama Mandrágora uh -huh. por la planta de Mandrágora sí. se supone que es una deidad que está durmiendo y al momento en que despierte todo este universo se va a destruir eh, utiliza mucho muchas fábulas Matías se inspira mucho en Esopo pero trata de crear su propio eh, sus propias enseñanzas su propio universo y sus propias criaturas entonces Perfecto. yo a Matías yo no le iba a publicar Matías fue la primera ya. persona externa que uh -huh. yo tuve que publicarle ¿ya? cuando me llegó gente diciendo me gustaría sacar un cómic contigo entre ellos llegó Matías ya. Matías Palma Matías Palma. Eh, a mí me gusta el cómic estilo americano ya. ya eso lo reconozco uh -huh. ya no tienes cuenta sí, <risa> no dimos cuenta llega ya. Matías con su estilo propio sí y en un principio no sé me me hizo ruido, ¿no? Yeah. Y me pasa una fotocopia además. Yeah. Un fanzine. Y me dice, pucha, lee mi cómic. Y yo, sí, lo voy a leer, lo voy a leer. Y ahí estuvo el cómic como tres semanas. Yeah. Y un día lo tenía en la mochila y no tenía nada que leer. ya yeah. Y dije, pucha, el viaje es largo. Lo voy a leer. Yeah. Empecé a leer Éxodo Avisal y a lo mejor andaba un poco sensible ese día, pero me hizo llorar el cómic. Yeah. Me emocionó. Lo llamé, le dije, Matías, voy a publicar tu cómic y desde ahora voy a publicar todo lo que es aquí. Ya. Yeah. Y a, a, me lo gané, pues. Me gané a Matías. Ahora Matías es editor gráfico de la, de la editorial. Así que eh, hemos hecho un buen equipo desde entonces. Y que... Matías también ha participado con nosotros en LDP. ¿Sí? Sí, ha tenido oh. varios relatos con él también. Así que, yeah. saludos. Así que, no, eh, interesante lo, lo que propone. Sí, Sí, sí, sí ahora... Eh, me he ampliado un poco más. Sigo siendo sigo siendo cerrado en algunos trabajos. O sea, si me hablan de manga, en un principio a mí el manga no me gusta. ¿Ya? Pero por una cuestión de dibujo. Uh -huh. Me han dicho no, pero las historias son muy buenas, pero... ¿Ya? Cosa de gusto. Pero ¿no? ¿qué te molesta? ¿Los ojos grandes o el a, estilo? A lo mejor me molestan los ojos grandes. Ya, porque existen un montón de otros mangas ¿Ya? que yo he leído y son normales, o sea, con ojos normales ¿Ya? y todo el cuento. Sería... Pero son increíbles el nivel gráfico y de historia ni otra cosa yeah. entonces no, no hay que llevarse de repente con los ojos de sapo. de repente hay cosas más interesantes sí. es cosas de, de excavar y vas sí. a encontrar cosas sí. muy interesantes Matías, digo Gonzalo tenemos ¿no? posteos en estos momentos dime, dime. nos escribe nuestra amiga Josie Alburquenque. que tendría que estar aquí saludos chicos, <risas> lamento no poder estar hoy, un abrazo y será un tremendo programa, de hecho ya lo es Terrence Graham, Zachariah Sitchin hizo unas traducciones que llevaron a unas confusiones grandes. A mí me gusta el trabajo que hizo Anton Parks traduciendo los textos sumerios. Y Sasami Hanatsuki, hola muchachos. Ya, yeah. ¿qué tienes que decir al respecto? Eh, el tema de Anton Parks eh, es un. No sé, como que prenderle muchas velas a Anton Parks. Eh, es demasiado apresurado yeah. es un tipo que mm, no, no tiene cara, conocemos solo una foto de él eh, la historia es mm, va, o sea, va hacia otro lado eh, entonces no, no sé hasta hasta dónde puede llegar Anton Parks con, con, con el tema de los sumerios creo que Kramer es, es un po creo que es un poco más aceptado ya yeah. Vaya. vaya, ¿Cómo se vaya. Opina? A mí me gusta Kramer y no me gusta Kramer. Eh, Kramer no se casa con ninguna idea. Es el, la objetividad que tiene Kramer. Que uh -huh. puede ser bueno, puede ser malo. Kramer toma todo el relato de los dioses sumerios como mitología de los sumerios. ¿eh? Pero los sumerios nunca se han referido a sus relatos mitológicos como mitológicos. Para ellos es parte de, es su, parte historia. de su historia. Entonces... Kramer dice, los sumerios son muy exactos los, la matemática sumeria, el sistema sexagesimal es muy exacto pero cuando los sumerios hablan sobre los reinados, hablan sobre los tiempos que vivió cada uno y se remonta a miles y miles de años dice, no, esto es mentira Ya. Yeah. entonces cuando, cuando a Kramer le conviene, los sumerios son muy, son muy exactos y cuando no le conviene en realidad dice, no, crearon una muy buena mitología <risa> Entonces, por eso me gusta y no me gusta. Ahora, ¿qué es lo que me gusta y no me gusta de Sitchin? Que, al contrario de Kramer, Sitchin sí es muy arriesgado. Sitchin cree todo lo que lo que dice un relato, al pie de la letra. El problema es que algunos relatos no es una fuente, no es la única fuente que existe. La lista real sumeria son varias versiones de listas reales sumerias. Entonces, que un relato diga que un rey sumerio reinó 36.000 años... Eh, hay cinco relatos más que dicen que reinaron un tiempo distinto. Ya. Yeah, Entonces yeah. no nos podemos casar con una idea, pero pero no creo que los sumerios estuvieran tan alejados. Sí, me quedo dando vuelta eh, ¿El gobernó todos esos años o fue generación por generación que fueron tomando el nombre? No, se habla sobre algunos reyes que gobernaron. Se habla de un sistema. Ya. Yeah. Ya. Un, un sistema que se le puede llamar char, sar, saros, depende la la traducción. Y un char son 3.600 años. Esa es la, la propuesta. Ya, es como en los, los chinos, como las dinastías. Claro. Perfecto. Ahí ya me quedo más... Y más se claro. habla de que algunos gobernaron 10 periodos. Y uno dice esos 10 periodos fueron 10 char. Reinó 10 años humanos, reinó 10 años... Eh, la, la confusión que hay claro. es exactamente el, qué periodo. Si son años de 365 días o, o, o, o es otro tipo de medición. Mm, ya. Sí, eh, es eso, sí si, el relato está, algunas versiones están, pero ya entrar a creerla igual es, es un poco arriesgado. Sí. Lo otro que hizo, eh, si no me equivoco, el mismo eh, Matías es... Eh, Pugas. Pugas que no tengo en acá. la hojarasca. Eh, un, un comentario hacia atrás sí. del tema de Matías. Eh, a mí me llama la atención el, el, el mundo de él, la, las ilustraciones. Eh, me recuerda a un manuscrito que se encontró hace un tiempo atrás. ...que seguramente lo han escuchado comentar... ...en algún lado en internet... Uh -huh. es ...el... ...el manuscrito Boynich... ...ya... Yeah. Entonces, me parece, la, las ilustraciones tienen cierta cierto ¿Ah, yeah? cercanía con ese. Yeah. Ilustran un poquito, para la gente que no esté al tanto. Eh, bueno, de hablar de memoria es un poco difícil con sí, tantos sí, temas. Sí. Eh, es un manuscrito que es, tiene un cierto periodo, una antigüedad bastante eh, lejana y... Según todo lo que sea, eh, o sea, lo tenía un, un tipo que, que lo compró, no sabemos a quién se lo compró. Eh, él lo tenía guardado en su biblioteca y después, posteriormente, creo que él eh, lo saca a la luz yeah. para poder decodificarlo. Eh, hay unas versiones que dicen que se logró decodificar, otros dicen que no... Para, eh, eh, para, para lo que yo veo así a simple vista porque nunca lo he podido ya. ver en, en las manos de nadie eh, parece un, un compendio de como si fuese de otro mundo o si de otra dimensión paralela con eh, criaturas extrañas otra, o, o, de otra fauna, otra flora o, otra especie de dimensión vaya, ahí tenemos otra otra cosita que se podría utilizar <risa> para un nuevo guión. <risa> Así que bueno, <risa> se, <risa> se lo sí, dejamos sí. a Matías. Sí, sí. A Matías, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué hagamos con Pud en la hojarasca? Cuéntanos también. Pugas en la hojarasca lo lanzamos y se, se nos agotó. Ya. E incluso el que yo tenía tuve que tuve que venderlo. Uh -huh. ¿Cuántas copias estás vendiendo? ¿Cuántas eh, ¿No estás sacando? 300. 300, ya. Ya, es buen número. Es buen número, entre comillas, porque se llama ya ah, para moverse. Sí. Sí. Eh, no sé por qué a la gente le gustó tanto Púas. Yeah. Ya A mí me gustó más Éxodo Avisar yeah. Ya Pugas yo lo sentía más para niños Pero Púas es divertido Y el personaje Eric, el erizo eh, eh, Es cobarde <risa> con, Como lo erizo Pero de alguna manera se me ha enfrentado a esta aventura A luchar con, contra una criatura Prácticamente mitológica dentro de su universo eh, Logra convertirse en el héroe De, de alguna manera Ya yeah. Eh, a la gente le gustó. Hemos tenido más fanar de Eric que todo el resto del trabajo editorial de se Seca juntos. Vaya. Que... Sí, bueno, eso lo hemos conversado de repente con, con Javier Ferrer. Saludos, Javier. Eh, que también me dice que yo de repente se descreta en el editorial pensando en, en lo que va a ser el gran batatazo uh -huh. y resulta que la gente quiere otra cosa. Sí, sí. Sí, nos pasó, yo he preferido... He preferido dejar proyectos propios, aplazarlo un poco, en virtud de los trabajos que le gusta igual a la gente. Entonces, vamos a sacar ahora Pugas a color. Yeah. ¿Ya? Lo íbamos a sacar ahora, pero pero como están un poco complicadas las cosas, prefiero cumplir con otras partes de, del proyecto. No sé, en noviembre tengo que sacar Rodrigo el Sicario 2. Yeah. En diciembre sacamos La Plaga, uh -huh. de los hermanos Fatori. Yeah. Entonces... Ahí yo cumplo con los 12 cómics que voy a sacar este año. Sí, la placa no estaba en otra editorial, la editorial, no idea mía. Sí, la placa pertenecía a Bad Pro. Que ah, es ya, una editorial de San Antonio. Ya. Y. De hecho, igual estamos haciendo como un trabajo en conjunto con Bad Pro para lanzar la placa. Ya, perfecto. La vamos a lanzar en San Antonio, entonces ellos me colaboran harto allá junto con, con los hermanos Fatori. Perfecto. Entonces, bueno, Rodrigo el Sicario que lo tiene acá, ya estuvimos los chicos. Conversando acá también, ¿qué nos puedes decir de tu punto de vista? Eh, no les puedo dar spoiler, pero me gusta más el número 2. El ya. número 1 es bastante introductorio, el número 2... Yo me lo imagino como una película ya. ya. Ellos dijeron, nosotros estamos haciendo un cómic como si fuese una película de acción. Ah, perfecto. Ya, entonces, el número 2 yo lo vi y a mí eh, espectacular. Perfecto. Gonzalo. Eh, ¿sí? Rodrigo el Sicario y Corvo hicimos un relanzamiento en conjunto. Yeah. Eh, a la gente le ha gustado más Rodrigo el Sicario que Corvo. ¿ya? No, no me da problema. Yeah. ¿ya? Mientras le gusta a la gente lo que estamos publicando por mí, genial. Y A mí me sigue gustando más Corvo porque, porque es mío. Yeah. <risas> Pero a la gente le ha gustado harto Rodrigo el Sicario. Entonces yeah. estoy contento con el trabajo de ellos. Han sido bastante profesionales y bastante minuciosos con lo que quieren lo que quieren sacar. Qué bueno. Eh, Fabián no es de leer cómics. Yeah. Entonces no sabe cómo funciona el mundo del cómic. Eso lo comentaba. Pero en base a la forma que él ha trabajado, uh -huh. le ha funcionado bien. Pues. Qué bueno. Entonces, eh, yo ya lo había conocido tiempo atrás antes de que sacaran Rodrigo uh -huh. el Sicario y cuando se nos dio la oportunidad de publicarlo en conjunto, fue, fue genial. Qué bueno. Gonzalo, ¿tú tienes alguna pregunta, alguna duda? Como te gusta el programa, te gusta todo esto, de repente aprovecha. Sí, me gusta esto de la mezcolanza que hacen con el mundo antiguo, los sumerios, también el tema de la historia de organizaciones políticas, pero cómo lo están paulatinamente mezclando no solamente en Chile, sino que a través del resto del mundo, porque no solamente acá en nuestro país están pasando cosas, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, han habido revueltas que tú las estás mezclando también con frutos, y también con simbolismos de diferentes culturas. Ya, sí, sí. Oye, me están mandando aquí un, se llama? un eh, WhatsApp. Me dicen que eh, la, el programa en este minuto está saliendo simplemente como para los amigos de la radio. No está saliendo como para el público en general. No sé si están así. Lo vamos a verificar, ¿no? Por mientras. Ya, perfecto. Que así me están, me están mandando el WhatsApp Ya, así que te ha gustado todo esto. Qué bueno. Eh, ya. Yeah más nos puedes aportar tú por mientras que rezamos el, el texto acá es que yo me acá. quiero me quiero adelantar pero no sé todavía, tú todavía en las pautas no nos llegas a humor animal mm, si sí, estamos por llegar ya o, ah, o, a ver. humor inclusive nos podemos adelantar con un humor animal ya adelante, bueno. Eso quería que comentara humor animal sí. humor animal es de uh -huh. o dami vago como, como yeah. se le conoce eh, fue una curiosidad trabajar con Daslap. Lab Daslab tiene muchos seguidores. Daslap eh, le ha ido bien por sí solo. Ya. Yeah. Pero Daslap quería tener un sello editorial. Entonces, en realidad, con Daslap no es mucho lo que yo le puedo editar. Pero sí me preocupo de distribuirle, de venderle, eh, de publicarle. Pero... Daslab ya había sacado humor animal hace unos años. Ya. Yeah. Y ahora, por eso le llamo Humor Animal Edición Definitiva. Porque en realidad viene con nuevos chistes. Eh, me gusta humor animal porque, si bien, eh, como su nombre lo dice, es un libro de chistes de, Chiste de animales. De animales. Ya. Yeah. En realidad, eh, dentro del texto que uno no logra, no logra ver, eh, trata de generar conciencia sobre el cuidado de los animales. Ya. Yeah. Y eso es lo que. Lo que a veces uno lo emociona dentro del chiste que está sacando Daslap. Bueno, Daslap trabaja así, trabaja con mucha crítica dentro del chiste. Entonces uno dice, oh, qué chistoso, y después, pucha, pero esto está pasando. Ya. Yeah. Así que. Eh, se... Las publicaciones de Daslap se van a ir republicando bajo la editorial en la medida que, que, que se pueda. Pues. Ya, yeah, me hice recordar un poquito Quiltro el futuro de Juan Faunde, que Juan Faunde también. Con su cómic que está tratando de llegar tanto a la población que el animalista, como también por el cuidado del planeta y ecológico. Me dice de acordar. Sí, de, de alguna manera tiene esos contenidos. Si, si bien trata sobre el cuidado de los animales, también trata sobre el cuidado del mar, porque ahí ven los animales, el cuidado de los bosques, no sé, el cuidado de la naturaleza propiamente tal. Perfecto. Trabajamos con promoción, estimado Gonzalo. ¿Qué, qué te parece? Sí, vamos, supuesto, con, vamos con ello. Vamos con Rock Store. Sí, oye, todo esto ya dejamos el registro, tiene que ingresar al Facebook de tu Zona X, ya. Yeah. ¿no? porque ya estamos saliendo al aire y no hay ningún inconveniente al respecto. Ya, yeah, perfecto. Para aclarar ese pequeño detalle. Perfecto. Vamos con yeah. Rock Store. Vamos con Rock Store. Rock Store. es un anexo complementario de Roca Diseño Comic Spa, dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, o público en general. Búscanos en Instagram como RocaStore y puedes escribirnos a gmail.com Ya lo sabes, para Navidad o finales de mes o lo que sea, ya nos puedes escribir directamente a RocaStore gmail.com Estamos dispuestos a colaborar con ustedes en todos Y también tenemos concurso Voy a hacer una aclaración antes de pasar al concurso porque me han llamado dos de los eh, ganadores del último tiempo y por los mismos motivos que estamos como en este en este momento tan tan extraño no, no hemos podido juntar ni con los escritores que uno tiene que autografiar el libro para entregárselo a uno de los chicos y el otro cuando se llama también Tantos Perdidos ¿Por no nos puedo juntar? Porque los horarios, esto de desastre que está acá en Santiago ha sido muy imposible. Así que tengan un poquito de paciencia, pero sus libros están en buenas manos y están guardados. Así que no se preocupen. Entonces, vamos con el concurso de ahora que tenemos. es Gánate este ejemplar de Trauco. Solo debes de compartir el aviso que está disponible en Facebook. Para darle me gusta a nuestra fanpage LDP, LDP Magazine. Eh, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder... Eh, lo siguiente nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco eso es fácil cuatro dibujantes históricos de Trauco supongo que tú alguna vez viste eh, o leíste Trauco no no no leí Trauco en su ¿En su, en su tiempo? tiempo ya yo bueno sabía que existía Trauco uh -huh. pero a mí me pasaron la primera revista de Trauco me la regaló Nelson de Superlector, ya yeah. ¿no? y que fue exactamente la que la última que sacaron. Uh -huh. ¿no? Ya yeah, me gustó el trabajo que tiene Félix Vega, entonces lo que hace con los inmigrantes como, es bonito. Eh, Pero es, eh, la revista histórica de Trauco no nunca yeah, la leí. Yeah, yeah, lo que yo siempre he dicho, eh, Félix Vega está años luz de todo el resto que estamos acá. Sí. Sí, <risa> sí, así que, eh, saludos a compadres, <risa> sí, no, Saludos, compadres. Saludos, Félix. <risa> ¿te acuerdas algo de Trauco? no lo alcanzaste a leer no, no lo a leer no lo alcanzaste a leer no. tampoco ya, así que <risa> saludos a los amigos de Trauco que están aquí colaborando con nosotros así que ya sabes puedes ganarte este ejemplar ya sigamos con el resto de las cosas en esta conversación con Alexander eh, vamos viendo ahora eh, bueno Dead Corvo ya lo habíamos citado un poco o nos puedes comentar un poquito más eh, Dead Corvo continúa inmediatamente después de Corvo ya ya eh, es la primera misión que tiene Corvo. ¿Ya? En donde reúne un equipo de distintos funcionarios de las Fuerzas Armadas para crear un equipo totalmente nuevo. Perfecto. Ya. Eh, Ahí están las otras imágenes para que podamos ir viendo un, un poquito de lo del trabajo que han estado haciendo. ¿Eso corresponde a...? Eso corresponde a Corvo eh, preso. Ya. Está en libertad, ya Vázquez. Ese es el jefe, el amigo de... Me hace recordar un poco en la cara a no sé por qué. Cuando lo vi en bueno, el humor animal que ya lo habíamos varias, visto, justamente las portadas, la portada, sí, pero bueno, entonces, eh, se nos queda el Serpi? ¿Serpi ¿Cuánto? Es este? ¿Serpi? No, este es el Serpi Ternai. El lo tengo, tengo, tengo yo. Tengo una pregunta: Dale. De, eh, ¿por qué Farcas? Eh, en el mundo de, de Dead Corvo, en el mundo de Dead Corvo, y en el otro también, ¿El Corvo. No, también? no sé. Si, en realidad, en el universo del universo CK, el UCK, yeah. Fartas es el presidente actualmente. Yeah. Yeah. Eh, Bruce Wayne, yeah. empresario, filántropo, millonario, uh -huh. viniese a Chile y tiene que hacer negocios con un empresario filántropo millonario. ¿Quién sería empresario filántropo millonario? Fue lo que nos cuestionamos. Ya. Yeah. De ahí nosotros nos respondimos. Eh, Farca Fue un anime En base a eso Como creamos un nuevo Un nuevo universo Dijimos, bueno, en este universo queremos que Farca sea el presidente Ya. Yeah. Y yeah. así parte la idea De Farca es presidente eh, En realidad Farca, en, en el cómic No sé cómo será en persona Pero en el cómic no es muy político yeah. es, es un mm. recurso que utilizamos para Alguien que mande un poco a Corvo Y que lo controle Sí. Si, Sí, igual Vázquez es más desordenado en eso yeah. entonces, me quedo dando vuelta la duda ¿sabrá Farca que él está usando su imagen? <risa> no sé. buen punto, no buen sé, punto. Pero cuando, cuando se moleste habrá que eliminarlo, pero tú lo ensalzas como un justiciero en este caso, ¿cómo? tú lo ensalzas como un justiciero en este caso o sea lo que quiere Farcas eh, en realidad quiere el bien ya hasta ahora Farca no, no lo tratamos con el mayor respeto posible Tratamos de utilizar personajes reales eh, dentro de nuestros cómics. De hecho, Vázquez es un, una persona real, el jefe es una persona real, y la gente cercana igual les pedimos permiso para incluir en el cómic, pero los demás que son figuras públicas... Eh, como no tenemos acceso a ellos, tratamos de no faltarle el respeto. Ya, perfecto. Sí. sí, es eso. Mira, yo me topado con Falca dos veces. <ríe> en el Movistar Arena hemos estado como... Voy a, voy a contar aquí Gonzalo a esta estancia. Y soy bastante afable, aparte los gorilas que andan detrás, que tú no te puedes acercar. Pero yo creo que se lo tomaría con humor. Y de repente yo creo que está... Sí. Eh, si le gusta la idea, yo creo que inyectaría plata porque <ríe> <ríe> se hiciera se, se <ríe> se la película. Se, se, <ríe> me <han> dicho, <ríe> se me han dicho para la película, pero... Pero no, en realidad, eh, Farca igual es un personaje, eh, por lo menos donde, donde yo vivo, muy querido entre la población. Yeah. Entonces vivo en un sector pobre y la gente dice, oh, a lo mejor Farca nos puede ayudar en estos momentos. Yeah. Entonces igual lo ven como, como, como un héroe de alguna mm, manera. Sí. Entonces, sí. No, sí, hay otro posteo no se escribe Mauricio Santiago Salfate Yutronic Bien, yo mi, yo. bien milica la onda de Corvo pero genial la variedad de publicaciones bacán <risa> abisal no sé el autor sí. él es uno de los históricos de Ma Trauco Mauricio de Trauco, claro yo sí, yo. Lo, lo veo eh. siempre publicando sí. en Trauco sí, saludos Yoyo, gracias por escucharnos <risa> años que no nos vemos con Yoyo -Yo. así que, y ay, gracias a la a la web hemos tenido contacto amigo por Facebook, de repente yo posteo algo, él me contesta, o cuando yeah. se llama, yo también le hago algunas cositas a su, a su comentario, eh, a su muro. Yo, a la gente yo le entiendo, sobre todo ahora con todo lo que está pasando, a la gente le produce rechazo la portada de Dead Corvo. Yeah. Ya. Principalmente porque aparecen en primera fila todos los militares y Corvo usa un Corvo, entonces yeah. igual genera cierto rechazo eh, la idea. Pero la portada está basada en una, en una pintura, yeah. en una pintura donde aparece Odín como dios de la guerra, mm -hmm. con, su, con su lanza, y abajo aparece un ejército. Yeah. Entonces, en realidad queremos mostrar un poco a, a Corvo como por sobre todo esto y creando nuevas instituciones. Y, eh, no tiene mucho hecho histórico lo que es Corvo. Me hice de acordar con uno de mis primos de los Andes cuando hizo el servicio un día, llegamos a la casa y encontramos una foto en el, en el muro de él con su uniforme y con el corvo en la mano. ¿Yup? <risa> Entonces, me, me, me hizo clic recién, así que ya, sí. Sí. sí, con el clic. Volvamos ahora con el 2. Yo creo que aquí yo creo que le voy a hincar un poquito más el diente. El 2. El 2. Pero es que no, no los he leído. Sí, sí. No, pero <risa> para que aproveche de te preguntar, te porque ya nos vamos para el lado griego, ¿en este o no? O... Sí, bueno, el 2 parte con, con Alexander el Grande o Alejandro Magno. Eso es el 2. Perfecto. Oye, eh, ¿proyecciones que tengan ustedes con la editorial? Eh, a fin de año queremos hacer un. Queremos ordenarnos. Ya. Porque de alguna manera hemos crecido muy rápido. Uh -huh. Y no me lo esperaba, yo quería publicar seis cómics en este año yeah. sí, eso repente, me a la atención que... Y de ¡Faj! repente ya empezamos a hacer publicaciones dobles Y a pesar de que hemos sacado pocas cantidades de algunos Igual hemos sacado muchas cantidades de otros yeah. Estamos llegando a varias tiendas A la gente le ha gustado el producto Nos piden más uh -huh. Y se necesitan más recursos Entonces en estos momentos Editorial Seca es una SPA eh, Yo soy el único socio a pesar de tener algunos socios fácticos Dijimos, no, abramos, abramos no a nuevos socios. Entonces queremos crecer de alguna manera. Yo estoy invitando a los mismos ilustradores que trabajan conmigo yeah. para que sean parte de la editorial, que sean dueños de la editorial. Ya. Yeah. Yeah. Eh, y, y poder publicar a mayor escala. Ya. Yeah. La pregunta, acá en Chile, ya lo hemos conversado otras veces acá en el programa, la manera en que funcionan las editoriales en Chile es que eh, un escritor o un dibujante. Que tenga ganas de, de publicar, se acerca a estas editoriales, pero él tiene que colocar un porcentaje o de repente todo el dinero para, para publicar su producto. Sí. Acá están haciendo eso, lo mismo o ustedes corren con no, todos los gastos? No, yo les doy eh, opciones a elegir a la persona que quiera publicar conmigo. ¿Ya? Eh, principalmente yo les digo: ya, mira, yo publico esto bajo mi riesgo y tú te ganas cierto porcentaje por las ventas. Ya. Yeah. también les digo eh, podemos publicar a medias y que las ganancias también sean a medias y yo ya tengo mis cómics yeah. eh, para mi corvo él. es lo que yo estoy publicando eso es mío pero si viene Matías y Matías quiere sacar su cómic yo quiero que Matías gane lo máximo posible con su trabajo porque en realidad eh, es su trabajo mo. entonces uh -huh. debería haber más capital para él Yeah. entonces yo les doy opciones eh, en porcentajes de inversión veamos por, los porcentajes de venta uh -huh. Sí, porque es muy difícil acá publicar entonces sí, claro sí, quien sí. no tenga los recursos para publicar si él, eh, lo publicamos nosotros claro por ejemplo Yamila Huerta que también es de acá de la casa con, con su programa de música y más también tiene su propio editorial que es Fénix Dorado que ya la le inscribió legalmente, los tratando faltando una pata, que lo, yeah. pero al fin la pudo inscribir. Los dos, tiene dos, eh, eh, Fénix Dorado y Fénix Oscuro. Y también, ella se la está jugando y es plata de su bolsillo, que está publicando sí. todos los libros, todos los cómics. Y sí Hasta cosas. ahora casi todas las publicaciones han sido plata de mi bolsillo y con mis otros socios que están conmigo. O sea, eh, a veces me falta capital. Ya, toma, ponlo. Entonces, he tenido esa ayuda de parte de estos amigos que... Que trabajan conmigo. Ya. Pero algunas publicaciones en realidad con Matías, Exodavizar lo publicamos a media Ya. Y las ganancias también quizá a media sí. Perfecto. Pero el financiamiento, bueno, tú lo pones, pero eh, aparte de esto, ¿tú trabajas como. En, ¿En qué te desarrollas como para poder hacer un pequeño fondo para esto? Eh, bueno, este año he estado trabajando en la editorial. Ya. Trabajé un año como pintor. Ya. ¿sí? Como pintor de edificio. Ya. En la construcción. Ya. Ya estuve un año trabajando como pintor. Dice que da buena lucas, no sé si era verdad. Sí, sí, sí depende de qué tan animado esté uno para pintar. Ay, perfecto, <risa> ya, Y de ahí ya, ¿cuántas te la jugaste? Claro. Perfecto. Eh, como yo le mencionaba, yo estudié derecho, entonces a veces presto asesoría jurídica y en base a eso hago contrato y, y me gano sus lucas por por ahí. Ángel Esquerra, ¿te acuerdas de Ángel Esquerra? El Ángel. An Angelito. El sí, Angelito? Sí me acuerdo. Bueno, Ángel actualmente es abogado. ¿Ya? él eh, también es dibujante de cómic, eh, fue alumno mío. Y también por el asunto Lucas, tuvo que ver por dónde irse antes de poder seguir eh, dibujando. Y primero eh, se puso con una peluquería. Aprendió peluquería. ¿Ya? Y con <risa> sí, la peluquería bueno. se pagó Juan eh, Sama en los cinco años, cinco años de derecho, no sé si sí, cinco, cinco, cinco años, cinco años de, derecho. de derecho. Y ahora está en la última, está por eh, por recibirse ya. ya y ahora está también pues dice que ha ido para allá para acá y le pagan muy poco otra los famosos eh, eh, ¿cómo se llama? ¿están los abogados? ¿se llaman? Buffet. los bufetes le pagan muy un mínimo sí lo, a los ayudantes eh, los abogados pagan muy mal sí, ¿ya? sí. como que un poco más dicen te estoy haciendo un favor sí justamente entonces el descontento de los egresados de derecho los estudiantes de derecho o los abogados primerizos uh -huh. Es, es eso eh, Que los abogados más viejos como que eh, no, no pagan el mínimo No pagan el mínimo, Entonces... no, Entonces no. Entre trabajar en eso y pintar un edificio, yo prefiero estar pintando. Sí, entonces Ángel optó por lo sano <risa> y sigue con la peluquería. ¿Ya? Y mientras que sacan legalmente ya sus títulos, ¿Sí? todo el cuento, él está haciendo pequeñas asesorías también y otras sí. cosas sí. que puede, pero cuando más, se está tratando de mover por ahí. Así que es bastante claro. forzado. Y saludos, Angeliño, que sabemos que, Genial. que nos sí. escuchas. Eh, los voy a traer o o otra vez de nuevo a él. Perfecto. Que, y me llama la atención: ilustrador enmascarado. ¿Quién es? El Ilustrador Enmascarado me dijo, ese es mi seudónimo, Ilustrador Enmascarado. Ya. Yeah. Eh, hace muy poco, no sé por qué decidió cambiarse el, el seudónimo. Ya. Yeah. Oye, nos vuelve a escribir acá Mauricio Salfate. Sí. Felicitaciones, muchachos. El cómic unido jamás será vencido. Perfecto. Uh -huh. Saludos, Mauricio. Muchas Saludo. gracias. Saludos. Así se hace, pues, mi, mi querido amigo. Hay que seguir adelante nomás. <ríe> sí. Ya, yeah. ¿en qué llamo? Entonces... Eh, ah, entonces... El ilustrador Enmascarado. Yeah. El ilustrador enmascarado, él me dijo Mi seudónimo es ilustrador enmascarado yeah. Yo dije, bueno Lo voy a anotar como tú dices <risas> Hace poco se cambió el seudónimo Así que si lo vuelvo a... Eh, ah, vuelvo bien, a publicar a lo publico con su nuevo seudónimo yeah. que se llama Patricio Stark. Patricio Stark. Sí, o sea. sí. Parece pa, pariente de Tony Stark. Eh, <risa> Una de, vez. Por, eso? Eso? yo creo que por ahí va. <risa> bueno, <risa> la cosa, sí. bueno, como estamos en vivo en vivo chiquillos, acaba de haber un temblor un 4,8 en Las Vilos. Me acaba de saltar <risa> la letra es de Ahí fue el, el epicentro. fue el epicentro. Me acaba de saltar <risa> en, el, en el teléfono. Así que, uy, interesante, interesante, interesante. Ya. Yeah. Eh, ¿Pretensiones de repente de ir a alguna de estas, a la pseudo Comic Con chilena o a otros eh, eventos? Eh, gracias a Matías fuimos a Comic Con este año. Ya. ya Fue justo cuando publicamos Exodavisal y pudo hacer a Jarasca. Entonces, eh, fuimos invitados y agradecidos. A los eventos que no han invitado hemos ido. Qué bueno. Así que. Pero cuando me organicé, yo, yo no era de conocer eventos. Ya. Ni feria, ni nada de eso. Que estemos traumados. En propia, realidad, la primera impresión. Yo, yo soy de los que va a comprar algo, lo compra y se va. Entonces, yeah. igual estar todo el día en una feria ha sido como un poco agotador. Perfecto. Pero, pero no, divertido. Ya, yeah, no, porque que, que, que traumado fue Carto. Carto me dice que que traumado. Pero bueno, ya chicos, recuerden que eh, ANG Chile, eh, que está desde 2012, está empeñado en enseñar los secretos del arte secuencial. Entonces abre sus puertas eh, para enseñar, como ya dijimos, diseño de personajes, nar narrativa gráfica, dibujo básico, ahora eh, escultura y también acuarela. Entonces nos pueden ubicar chicos a través de www, LDP Magazine. ahí nos meten en la pestaña de ANG Chile o directamente a la fanpage de ANG Chile que está en este minuto en Facebook. Entonces estamos volviendo a la docencia, a volver a enseñar y se nos han unido muchas eh, gente con nosotros, entre ellos Germán Adriazola, Sola, eh, la misma Josia Burquerque, Terrence, eh, Lennon Merino, eh, Lennon. Lennon, sí. Saludos eh, a Lennon. Saludos sí, a Lennon. A Lennon eh, la María, eh, Barr, da, María José Bar, y, y quien les habla. Entonces estamos volviendo a las andadas a nuevamente a hacer clases. Eh, de, dedicado a esto con una experiencia que yo empecé en el año 89, así que más que experiencia tenemos y conocimientos eh, volvamos al concurso recuerda, tenemos un ejemplar de Trauco, solo debes compartir el aviso que está disponible en Facebook darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco me, recién hemos estado hablando con unos que nos estaban mandando mensajes. Así que ya saben de qué se trata. As le dimos la vista. Le, le dimos la vista, sí. Eh, ¿Estamos bien con, con los tiempos o nos queda un poquito más? Cinco sí, minutitos más. Ya, yeah, sí, perfecto. Le, le leyó, sí, se hizo corto el programa. Se hizo corto, se nos fue volando sí, el programa, hubiese. sí. ¿Proyecciones futuro de CK? ¿Tú lo ves para, para el extranjero? Eh, sí, eh, Argentina. Argentina. Argentina. Partir por ahí. Ya. Yeah. Porque queda cerca. <risa> sí. No, porque estaba hablando con editoriales de Argentina, entonces <risa> quiero hacer un trabajo en conjunto. Ya, yeah, perfecto. Los argentinos son monstruos. ¿Sí? Dibujando. Son una tremenda escuela. Una vez me acuerdo que yo a Jorodiski conversando con él, le digo, no sé qué le ven tanto a los argentinos y si aquí tenemos tan, tanto, tanto talento, tan bueno. Entonces me dice, Jodorowsky, siéntate okay. y dedícate la a leer leerlo. Sí, <risa> le dedícate a leer lo que <risa> es la historia del cómic y vas a. Vas a ver toda la influencia que hay en Argentina sí, hacia alrededor. Era. Y tenía la, tenía razón. Entonces estamos años en luz todavía con el, los argentinos, pero podemos competir con ellos. El, o por último hacer alianza. El Eternauta. El Eternauta, el Eternauta, Eternauta maestro. ¿Lo has leído? Eh, no, me lo mencionaron. Hay que leerlo. ¿Tú sí. lo leíste? Yo leí una parte. Ya, yo lo estoy leyendo. Que son como 500 páginas. Es que es mucho. Sí, es mucho. Eh, yo llevo como casi 300 páginas y lo tengo aquí en la tableta. <risa> así, ah, claro. así que, cuando se llama? Así, eh, así no vale. Así. <risa> sí. Es que el, el Eternauta ¿en ¿cuál se llama? Eh, en papel es muy difícil encontrarlo en un solo tomo. Antes era muy fácil sí. encontrarlo, pero hoy en día es muy difícil. Y incluso sí, en es, Argentina. si me ha pasado en estos momentos? Sí, yo en Argentina me traje el, las como el rebook del, del trauco que fue también en los años 60, ese lo tengo en papel completo, mm. eh, que eso es por tu haber... brecha, increíble Medio el trabajo mm. pero el nuevo trauco, el trauco origen, el internauta el el, el, el, el eh, original eh, hoy en día casi se ha vuelto casi imposible encontrarlo en, en papel, inclusive me acuerdo que aquí en Chile se vendió en un formato tapadura eh, apaisado como tiene que ser el, el, el, el Eternauta. Y eso costaba como en ese entonces, como 30 lucas. No sé si hoy en día aquí en una parte que va a mucho más caro. Ya. Voy a hacer unas búsquedas del Eternauta y les envío los datos. Sí, de mano, de más, de Hablo con todas las tiendas, así que. A ver si algunos de los amigos nos no apoyan por ahí. Así que eso, eh, Héctor. Palabras finales para, para ir cerrando que nos quedan unos minutitos. Bueno, por ser primera vez, eh, yo no había venido preparado. Eh, me gusta mucho el programa. Ya, yo, yo había tenido la oportunidad de ver una parte de, del programa ahora que estaba por fuera. Sí, eh, héctor el, se llama el, fuera de Chile que, que acá, Así que, claro por trabajo, por trabajo y él aprovecha de no. ver cuál es el programa a través de la de la web. Tra, trabajo en tecnología. Tecnología. Yo creo que te vamos a dejar comprometido y también a Gonzalo para que nos juntemos a, a grabar y a ti también para que nos nos demos directamente la licencia ¿Ya? para Conversó conversar sobre los estos señores, los Anunnakis, eh, Babilonios y otros por ahí dando sí. vuelta. Sí. Niños chicos, yo creo que por ahí ya estamos en el tiempo. Recuerden que ya está disponible LDP Magazine número 75 con este especial de Halloween dedicado a los zombies que puedes encontrar en www.ldpmagazine.cl. Ya lo sabes. Número 75 del EDP Magazine, Especial Halloween, Zombies. Y ya están abiertas, como les digo, la convocatoria para todos aquellos que quieran colaborar con nosotros a partir del 2020. Eso también lo encuentras en nuestra fanpage o también directamente en nuestra página web. Así que eso ya estaríamos chicos por ahí, ya estaríamos finalizando porque ya estamos en la hora. O oh, me equivoco, estimado... Se nos hizo muy, pero muy corto el programa. Ha sido un placer de mi parte Igual. haber estado con ustedes, muchachos. De so, verdad. So. Se hizo muy corto y se aprendió no solamente de cómics, sino que también de historia, de política... Y también de educación cívica, que es lo que quieren enseñar en sus historietas. Eso es lo que tratamos de hacer día a día. Así que mejores ciudadanos. Mejores ciudadanos. como en Star <risa> Pero bueno, nos queda esa parte también pendiente, que es la otra parte en el cine que ya, ya viene. Así que un abrazo amigos, nos estamos viendo la próxima semana. Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, se ha tomado LDP Magazine como cada último jueves de cada mes. Un abrazo, los queremos y no sé si viene Recordland ahora, ¿vienen los chicos? No, no vienen, ya. Así que, hagan cuenta que están. <ríe> Así que, un abrazo y nos estamos viendo. Okay. Chao. Gracias a Gonzalo. Saludos, Faquito.